que ha sido una decisión acertada del presidente Morales, lo acompaña un equipo local, nacional, importante, y un equipo internacional de abogados del más alto perfil con una gran experiencia en este tipo de confrontaciones y en este tipo de juicios. En consecuencia, mi impresión es que el equipo que ha eh, conformado Bolivia es un equipo del más alto nivel. El presidente ha hecho la iniciativa, el presidente está liderando esta lógica del país, y el presidente legítimamente va a... ...a uno de los hechos más importantes que Bolivia encara en, sus en su política internacional. El juicio tiene éxito y Bolivia recupera el mar. El presidente Morales se consagra para la historia para siempre. Una pregunta especial que te quiero hacer. Tú, habiendo las circunstancias de cuando gobernabas y pasado el tiempo... ...y que hubiera sido otro el ambiente, ¿hubieras tomado la misma decisión quizás de enfrentar con el juicio a Chile? Debo confesarte algo. No se me pasó por la cabeza... No porque no quisiera hacerle un juicio a Chile, sí, sino porque había una sombra. Yo creo, ¿sabes cuál es? Me parece lo más ingenioso, lo más interesante de cómo han razonado los juristas que han planteado la lógica del juicio contra Chile. Es que estábamos demasiado condicionados por el Tratado de 1904. Porque es una jugada maestra, por decir de alguna manera, muy simplona, pero esto debería entenderse a nivel de todos. Porque esto que está pasando en última instancia representa a todos, el presidente nos representa a todos los bolivianos, oficialistas, opositores, medios o no, porque necesitamos estar unidos en una causa de este tipo, te nos diré, todos. Te diré algo más, eh, pueden oponerse al presidente Morales si no tengo un problema, pueden ser muy duros opositores al presidente Morales, pero hay una cosa que tiene sentido, suponer que todo lo que el presidente hace está mal, estornuda, ah, está mal. Eh, no, hay cosas que están más allá de nuestra mezquindad personal. Y que aún siendo opositor y aún sabiendo, Samuel Doria Medina lo sabe, Rubén Costas lo sabe, Juan de Granado lo sabe, que esto va a favorecer políticamente al presidente Morales, como ciudadano boliviano con honestidad intelectual debo aplaudir lo que el presidente está haciendo en el tema del mar. Mucha gente dice, y no es correcto, que lo que Bolivia está pidiéndole a la corte es que la corte le diga, siéntense a negociar a ver qué sale. Y entonces dices, bueno, no es demasiado.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 Pero uno no puede ser triunfalista porque si fuera tan simple ya daríamos por obvio lo obvio. obvio. O para eso vamos a un juicio. Un juicio lo puedes ganar o lo puedes perder, aún con las mejores razones del mundo. Yo creo que lo vamos a ganar. Pero hay que estar preparado para cualquier resultado. Y En lo particular, Toto, si Bolivia fracasara en este esfuerzo, yo no criticaría al gobierno. Porque creo que el gobierno está actuando de buena fe, haciendo lo mejor que en su entender puede para lograr el éxito. Lo primero que no es verdad que la política exterior de Chile sea impecable, que se equivoca, y que el planteamiento chileno no era correcto en su confrontación con Perú. Dos, que desde el punto de vista de su soberanía marítima perdió territorio. Y esto tiene una importancia significativa. Es decir, no es intocable, no es perfecto. Y que es posible llevar adelante pacíficamente y para buscar una solución positiva para Bolivia y Chile un juicio. Es decir, el juicio no es una acción para destruir a Chile o para perjudicar a Chile, sino por el contrario, para resolver definitivamente un problema pendiente. Y el segundo elemento, entender que hay una política con mayúsculas y una política del día a día. Y que en la política con mayúsculas no creo que se le deba criticar al presidente lo que está haciendo en la área. Y en la política con minúsculas es inevitable que haya un rédito político, como también sería inevitable un costo político si las cosas no funcionaran bien. Eso es parte del juego político de todos los días. Pero aquí estamos hablando de política con mayúsculas. Y creo que la coincidencia del acontecimiento no hace ni quita el hecho de que el presidente vaya. ¿Por qué podríamos criticar a alguien que le está mostrando al mundo que para Bolivia, con la presencia del presidente, este es el tema más importante de su política exterior? Me parece muy bien que el presidente Morales ofrezca un diálogo, a pesar de estar en juicio, porque la posición boliviana no es una posición que digas, le quiero quitar la mitad de su territorio a Chile, en no, absoluto. El supuesto. juicio que Bolivia le está haciendo a Chile es un juicio basado en una posición pacifista, basado en una reivindicación mínima, estamos hablando menos de 2.500 kilómetros cuadrados, más o menos. Por lo tanto, de verdad que lo que Bolivia plantea es razonable, no pasa en absoluto en excesos que son imposibles de cumplir, y basado además en argumentos históricos, políticos y jurídicos muy fuertes. Estamos hablando de más de 200.000 mil kilómetros cuadrados que se han perdido. 120 mil kilómetros cuadrados y 400 kilómetros lineales de costa. Y lo que tendríamos si llegamos a una solución positiva es entre 10 y 12 kilómetros de costa. En un país como Chile que tiene 6 mil kilómetros de costa. Entonces, de verdad lo que planteamos es tan sensato que todavía me sigo preguntando cómo es posible esa testarudez de parte de Chile que además bloquea, un triángulo de desarrollo norte de Chile, sur de Perú, oeste de Bolivia. Una complementación de aguas y de energía que Chile requiere y un intercambio comercial de tecnología y de inversión chilena que Bolivia requiere, que serían espectaculares. Es decir, cierras la página del mar, positivamente para Bolivia, y abres un escenario de desarrollo común espectacular para Chile, Perú y Bolivia.